La curiosidad de hoy la protagonizan España y Francia a cuenta de la isla de los Faisanes. Un pequeño territorio de poco más de 200 metros de largo, y 38 de ancho en la cual no hay nada, está en el cauce del río Bidasoa, rodeada por las aguas de este, que, a su vez, forma frontera natural entre los dos países mencionados. En ella no hay ni visitantes ni tan siquiera Faisanes. Lo único que sí hay es el monolito que recuerda la firma del Tratado de Paz de los Pirineos, del año 1659, en el cual se ponía fin a la Guerra de los 30 Años. Pero lo realmente curioso de este islote es la fórmula administrativa del condominio, este paraje es español solo de febrero a agosto, y el resto del año pertenece a Francia. La Isla de los Faisanes es el condominio más pequeño del mundo. ¿Qué os pareció? Curioso ¿verdad? Recordaros que ya tenemos blog donde tendremos historias exclusivas. Curiosidades increíbles en video.blogspot.com Un saludo y hasta pronto. Gracias por la escucha. Os amo. Chao.